y se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, «Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz, «Este es mi hijo muy querido, escúchenlo». De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Y le hicieron esta pregunta, ¿Por qué dicen los escribas que antes debe venir Elías? Jesús les respondió, «Sí, Elías debe venir antes» para restablecer el orden de todo. Pero, ¿no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado? Les aseguro que Elías ya ha venido e hicieron con él lo que quisieron. Todo estaba escrito. ¿Cuántas veces Jesús, como hizo aquel día con Pedro, Santiago y Juan, nos ha tomado de la mano y nos ha llevado a nosotros solos, a un monte elevado, al encuentro con su padre, nos ha invitado a orar, nos ha regalado la oportunidad de tomar un día de retiro, de ser algo distinto que nuestra rutina diaria. En estos meses de verano, donde todos los panoramas habitualmente se centran en un lugar de vacaciones, en tal o cual situación de descanso, ojalá, de verdad lo digo, ojalá que aprovechemos parte de ese merecido tiempo en estar con Jesús a solas en un monte elevado. ¿Qué mejor escenario que la playa, que algunos hermosos parajes de Chile, como para poder reconocer a Dios ahí y buscarlo? No es interrumpir las vacaciones, es darle calidad, aceptar esta invitación. Jesús que te lleva a un lugar solo, a un monte elevado. Se lo pedimos